Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Marcos Montivero, soy el creador de Pensar en Grande Lat.com Voy a responder una pregunta que hace un miembro del Salón Dorado de Pensar en Grande en Latinoamérica ¿Qué pregunta Queridos amigos, les dejo una inquietud o consulta Cuando tenemos una relación particular con algún integrante de la familia la cual no se elige ni cerea, no, no se elige ni cerea, eh, Relación en la que queremos compartir las cosas que nos pasan, pero sabemos que su respuesta será negativa o envidiosa o despechada. ¿Qué hacemos para que no nos afecte? ¿Decidimos no compartir más nada? ¿Nos guardamos ciertas emociones? Bueno, este videito es para responder esa pregunta. Eh, guardarnos emociones me suena a represión, ¿no? ¿Sí? Cuidadito con la represión, cuidadito con comernos todos. Todo eso vamos a trabajar, eh, más que nada, el procesamiento de esto, ¿no? De trascender de forma sana y en el camino crecer, ¿no? Que ese es el objetivo de todos nosotros, por lo menos los que estamos por aquí, los que me acompañan y, por supuesto, de mí mismo. ¿Decidimos no compartir más nada? Bueno, puede ser. Yo noté rápidamente cinco... Eh, Tips que se me vinieron rápidamente a la cabeza. Debe haber mucho más y te invito a que me compartas el que vos consideres importante, el cómo vos lo haces. Me dejas un comentario abajo que va a ser eh, muy bienvenido. Número uno, trabajar el desapego. ¿Por qué trabajar el desapego? Porque yo tengo que entender cuál es mi entidad del ego, cuál es mi entidad creada. Saber que yo no soy esos pensamientos, saber que no soy mi nombre, no soy mi reputación, no soy mi imagen, no soy mi foto, no soy mi cuerpo entender que cuando estoy siendo atacado, estoy, lo, que, lo que percibe mi ego es que está siendo atacada mi imagen si entiendo eso, un montón de cosas se van a caer solamente por comprender ese punto solo número dos, trabajar mi autoestima, trabajo mi autoestima, me conozco, me quiero me acepto. Y cuando digo me conozco, conozco lo bueno y lo malo. Miro lo que no quiero mirar y aprendo de mí, ¿sí? Paso tiempo conmigo, eh, acepto que no soy perfecto, acepto que puedo ser contradictorio, acepto que hay cosas que he hecho bien, hay cosas que he hecho mal, me perdono, acepto que me equivoco, ¿sí? Autoestima. Número tres... Entender la codependencia, entender que muchas veces yo puedo sentirme responsable de lo que el otro piensa, siente o dice Entonces, comprender la codependencia, ¿por qué no? leer algo, mirar algún video, leer algún libro Entender la codependencia y ver si a mí eso me está afectando Si me está afectando, necesito procesarlo para poder trabajar con este familiar tóxico eh, Número 4 Hablar con esa persona de forma asertiva, entender que la asertividad es expresar mis sentimientos, mis emociones de forma sana, ¿sí? Cuando vos quieras defender algo o expresar algo, hay dos formas, gente que no dice nada, gente que se calla, gente que se reprime, gente como aquí preguntan, nos guardamos las emociones, bueno, por un lado. Y por el otro, gente que generalmente cuando tiene que defender, ¿qué hace? Se enoja, ataca, ¿no? Entonces... En el medio está la asertividad, es decir, la forma, la, la, lo que quiero decir de una forma correcta, en el momento correcto, con la persona adecuada, etc. Y número 5, si todo esto no funciona, si todo esto que, que yo te acabo de decir, trabajar el desapego, trabajar la autoestima, entender la codependencia, hablar con la persona esa de forma asertiva, si todo eso no funcionó, entonces vas a romper el vínculo. Directamente, aunque la persona sea un familiar, aunque lo quiera o lo que fuere, yo no dejo de ser padre, no dejo de ser hijo, no dejo de ser hermano, pero sí rompo el vínculo y me alejo de esa persona porque evidentemente si esa persona, ante cualquier estímulo, cualquier comentario mío, tiene objeciones y siempre quejas y siempre... Eh, ningunea Y siempre menosprecia Y siempre ataca Y siempre Entonces evidentemente No está en el momento para eh, Tener una comunicación sana con vos Si vos lo intentaste Lo intentaste más de una vez y si la persona no responde Entonces directamente rompes el vínculo Y te alejas Bienvenido Saludo Bueno, chau Te vas <risa> Rápido Cuanto menos cerca estés Mejor Y como te dije Trabajar en todo lo anterior Si crees que hay otro punto interesante para eh, trabajar este tipo de, de situaciones donde tenés una persona tóxica que, que, que, o que está viviendo con vos o que la tenés que ver o es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos o tu compañero de trabajo o lo que fuera, esa gente que sí o sí tenés que ver. Si crees que hay más tips, bienvenido sea, me los comentás abajo, me compartís el videito que nos ayudás mucho a todos porque todos estamos aquí eh, mejorando este mundo, ¿no? haciendo un poquito mejor. Y me dejas ese comentario que seguramente lo voy a estar leyendo y respondiéndotelo. Es todo por ahora. Mi nombre es Marco Montivero, el creador de Pensar en Grandelat.com. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao, chao.